game channel yo soy Tox gamer y como podéis estar viendo todos ustedes ya hasta aquí estamos en el calixto protocolo y ahora sí vamos a dar nuestra tóxica opinión No, y medias tintas vamos a comenzar un poquito de brillo algo te vas a pasar el día abriendo y cerrando ese chisme? He estado viendo eso. Es nuestro último viaje, Max. Y no vamos a volver a hablar del tema. Entonces, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué tal? Gracias. Porque con este trabajo no tendremos que volver a currar en la vida. Bueno, supongo que lo tienes todo pensado. Ah, supongo. Venga, colega, ¿qué pasa? ¿Eh? De aquí para allá, de Calisto a Europa... ¿Por qué tanta seguridad? Es una prisión lunar, Max. Se toman la seguridad muy en serio. ¿Y qué pasa con los ataques, eh? ¿Cómo explicas eso? ¿Los de la vía exterior? Llevan seis meses atacando objetivos por todo el sector. Tenemos una luz amarilla en la bodega. Ah, no será nada. Bueno, habrá que comprobarlo. No deberías preocuparte tanto, ¿sabes? Vivirás mal tiempo. Los sensores de vapor y estribor dan error. Ve a comprobarlos. Llamo. Ya voy Se han abordado. Mierda. La vía exterior. Sí, supongo. a Is that good? Regresando a Javier Solicitamos permiso de emergencia Negativo, C.G.O.T.A.R.O.T.E. No está autorizado a regresar Lo siento, pero no tengo elección no demasiado rápido! Sube la antigravitación ¡Ya está al máximo! ¡No lo vamos a lograr! ¡Claro que sí! ¡Cuidado! ¡Agárrate! ¡Prepárate para el impacto! Necesitaremos una. Venga. Uh, vamos a sacarte de aquí. Según el manifiesto, estabais sacando carga de Langa. No vienen muchos autónomos por aquí. Solo hacía mi trabajo. Lo entiendo. Reguladores térmicos activados. Es la primera nave que pierdo. Nos aguardó. Señor, es ella, amigo. Es... esos motores, camionero. Tú haz tu trabajo y yo haré el mío. ¿Señor? ¿Sí, señor? Como usted diga. Cógelo ahí también, ¡Ey! Yo no he hecho nada. bienvenidos al planeta europa no no es el planeta que ha dicho que en el que estamos planeta europa Bien, los reclusos no hablan, a no ser que se dirijan a ellos Vale, escucha, ha habido un error, me llamo Jacob Lee, no soy un recluso Eres el recluso 532-521 Y te dirigirás a mí como Capitán Fer. ¡No! Soy solo un piloto de carga Los de la vía exterior me atacaron ¡Fue ella! Estrelló mi nave y mató a mi compañero Seguro que el alcaide está deseando oírlo todo Ah, oh. si sí, antes lo digo... Decisión Cada decisión de su vida le ha traído hasta aquí a este momento, a este lugar. El único lugar al que de verdad pertenece. Para encontrar lo que siempre le ha faltado. Sadwiter me parece para su siempre El jefe. Bajo Soy de Cole Y juntos hallaremos ese fin. Bienvenido a la prisión de Cerro Negro. Estupendo. Me encanta esa última parte. Siempre me da escalofríos. Última parada. <risa> Reclusos, os he dado una orden directa. Ha habido un error, este no es mi sitio. Escúchame, ¿sabes que llaman a Kalisto, el satélite muerto? Muerto, ¿cómo lo estarías tú si no te hubiese sacado de ese amasijo de hierros? Porque coño? Para cualquiera que esté ahí fuera, tú ya estás muerto. Es hora de pasar página. Vas a entrar en un nuevo reino. No. no jodas mío No. Así que sea lo que sea lo que te aferres. Eso era tu antigua vida. Tienes que olvidarla. Porque tu nueva vida... Bueno... Con pues nuestro captor es motivador, ¿eh? Es que eso no te preocupes, muchacho. Te anda muerto. Va a haber una nueva vida para ti. Qué bien. Eh, agárrala. Vamos. Que bien, va a haber una nueva vida para nosotros. Soy una máquina. Soy una máquina, pero aún así tú no me caes bien. Pescadito. Entre todos los reclusos eres. El que peor me cayó. Desde el Puede que Andy Dupré no tuviera la culpa. Puede que nunca matara a ese piloto, pero sin embargo, cinco, tres, las hermanas lo zobizaron. Soy la doctora Caitlin Mallory, de acuerdo al artículo 412 del código de la Muy bien, doctora Caitlin. ¿Qué hace usted mirando sobre.? Doctora, no está en el sistema, no sabemos qué es lo que Doctora, espero que lo que haga no lo haga por donde yo me Y pienso realizar mi cometido al pie de la ciudad. Aquí está sea, porque todas las cosas, incluso aunque sean del futuro, tienen que ser tan dolorosas. Ahora, ahora te voy a poner la anestesia. Ah, no, bueno. Nos han ah, metido drogas en el ¿eh? Hay bastante... Esto no es un simulacro mantenga la calma No hay nada que temer ¿Qué coño? Esto me da mala espina No sé qué está pasando. Mi nave es estrella. Me meten aquí dentro. Me despierto en medio de esto. Oye, mira, mira, tío. Tú eres piloto, ¿no? Yo llevo media vida aquí. Conozco este sitio. Tengo un plan para escapar. Si me ayudas, te ayudo, ¿vale? Entrar en la sala de control, al otro lado de ese puente. Podrás abrir mi celda. Me llamo Elías, por cierto. Jacob. No lo pierdas, Jacob. Podría salvarte la vida. Y no me dejes colgado. I'm resto de esto no hay armas He visto algo. Me atacó y no parecía humano. ¿De qué estás hablando? Sé lo que he visto. No sé qué has visto, pero razón de más para alargarse de aquí. ¿Ves la torre de vigilancia? Sí. Es nuestra primera parada. ¿Cómo? El ascensor está por allí. Sube a la siguiente planta. Lo tengo. Yo no veo lo de las mecánicas tan difíciles, ¿verdad? Realmente eso, tiene que... Ahora no va a venir el... ¿Qué? ¿Qué? Pues manera dos veces me está encantando el juego me está encantando el juego esto es mucho mejor de lo que qué <risas> bueno qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno madre de dios pero pero qué bueno por dios vamos a no sé Oh, ¡Dios, Dios! ¡Qué bueno! Hostia, le ha arrancado la media cara, Dios. Media cara le ha arrancado. Al colega le ha arrancado media cara, colega. ¡Dios! Esto no parece ¡Qué bueno! Esto no basta simplemente con echarte para atrás, ¿eh? Ve ¿eh? a mí me da la vía, la ¿eh? Ahí está. Taracaza. Tarasca. Tarascada pone. Después de derrotar al enemigo, pulsa botón Y para pisotear su cuerpo y hacer que suelte objetos. Hostia, o sea, eso dímelo ya. Qué viejo. Todo, todo su cuerpo también vale los de los demás que sí, pero bueno esto está cerrado a ver, por cuánto tiempo al lado tendremos que ir veces voy a morir en este en este juego? No lo sé. Pero me encantará en cada momento que mate o muera. Me ha arrancado un brazo, me ha arrancado un brazo. Dios mío, esto no solamente sirve para los NPC, sino para mí. Dios mío, no llevamos ni 10 minutos, yo que sé cuánto llevamos de juego y esto es como el Mortal Kombat, todos los fatalities te los llevas del tirón, vamos. Vale, ya entiendo ya más o menos, cómo, ya entiendo cómo va, es verdad, pero bueno, es que... Hay veces que dice uno, madre de Dios. un Inspector de salud. ¿Dónde le tengo que dar? Por Dios. Me he cargado el cadáver de, de, del... de seguridad Si están estropeados, sabes, están estropeados. ¿Venías? algo le pasa al ascensor. Seguramente. Estoy bajando, no subiendo. Esto significa que vas a la zona de reclusión. Sigues subiendo, llegar a la torre de vigilancia, pero dando un rodeo. Pero ten cuidado, ahí abajo están los chumbos de verdad. Como que los monstruos de verdad. O sea, el núcleo de la placa, vaya. La, la, el juego es muy peligüevo todo hay que decirlo dificultad ya lo iremos viendo por ahora eh, más que nada ya sabéis tocar un poquillo los bemoles con algún mierdecilla de, de enemigo que luego para cuando te das cuenta dices tú pero si no valen para nada si ya, ya, ya sé cómo quitarme los de en medio. Luego vendrán algunos más tochos, evidentemente. Pero mientras tanto. Créditos calisto. Ya, no, si ya hay crédito. Ya hay criptomonedas. Ya, ¿por qué no? Créditos calisto también. A ver. A ver. déjenme entrar. Aquí. ¿Qué ocurre? Mira, de verdad. Esto es lo.. esto es una cárcel de.. Joder. Esto es un gulaje, esto... esto. es peor. Esto es horrible, vamos. Completamente inhumano. Todo lo que haya salido de aquí. Pues viene del, del mismísimo infierno bueno lo que, lo que digo a ver es que hombre no te cabres con la puerta no te cabres con la puerta decía yo yeah. <laughs> ah no es, el, es una representación del grandioso Spaghetti. Spaghetti con albóndigas me ha atacado estás herido bichos que hacen que se conviertan en y están criando sus larvas aquí maldita sea bueno vale, lo dicho genial el juego se ve increíble las mecánicas sinceramente a todos aquellos que critican las mecánicas ya no sé, en sí, fin creo que es criticar por criticar o simplemente por no aceptar de que no te vas a comprar el juego ya está no vas a comprar el juego no te da no no igual pero no digas que el juego es malo ni que el juego es tal porque no es verdad la verdad es que tú no te puedes comprar el juego y punto o no quieres o no te da la gana o te convence la prensa de siempre pero de verdad, ¿alguien está viendo algo que no estoy viendo yo? He encontrado el ascensor. Voy a subir. Bien. El doblaje. Se ve perfecto. No se ve si no. rodeado, la Allí hay un buen equipo. Pero tendrás que tener cuidado. Las unidades de seguridad vuelven a funcionar. Es muy de, de space, desde luego. De zona de va A y mucho menos con todo lo que vamos a ver no, no estamos enfrentados uso de fuerza letal autorizado no, no. zona asegurada rumbo a sector médico ese hijo de la gran puta me ha venido aquí Uso de fuerza letal autorizado threat condition elevated. Unidad de seguridad de ferro negro activa. No, de Ferronegro activa, vale. ¿Te puedes dar la vuelta? ¿Vale? Girar para el lado, yo ¿Vale? creo. Estás de espalda, ¿Vale? Informe: No se ha detectado actividad. Que no me vean. escaneando en busca de movimiento. Vale, vale. Tú sigues escaneando. No se ha detectado movimiento. Todos los sistemas operativos. no te el cante Joder, ¿qué coño es eso? ni siquiera tengo un arma. Y no sé qué demonios está aquí. Eh, ahí está tu cabeza. ...tienes que decirnos... ...doctora kaitlyn Muller... voy a reproducirlo otra vez... ...estaba comiendo... ...pero... ...si sí quiero decir una cosa... ...este... ...juego... ...es un pelijuego... ...es un pelijuego... ...con todo... ...señores... ...a estas alturas... ...lo tengo que decir... ...el juego es... ...es un Dead Space... ...en toda regla... ...una... un un pelijuego pero bien hecho y vamos a escuchar a doctora Kelly. 3C4 Me he reunido con Cole por primera vez. No, se ha empezado desde el principio. Ah, vale. Solamente tenemos estas, ¿no? que Cole eh, el alcalde Cole no estaba muy de acuerdo pero tampoco le importaba mucho, ¿verdad? vale un necesario cómplice no tenemos más audios y en este momento que estoy parado a, de, de verdad voy a decir los puntos buenos y los puntos malos que estoy viendo hasta ahora de todo el juego gráficamente se ve extraordinario las muertes son lo más gore que he visto en mi vida el juego es bien fácil lejos de lo que dicen que es difícil eh, el juego es extremadamente fácil señores pero extremadamente fácil por ahora no me ha dado ningún problema en ningún momento en ningún momento el juego ni siquiera está bueno, antes de seguir eh, tengo que decir que el juego me está gustando mucho tiene imágenes muy fuertes muy gores, muy sangrientas se nota que tiene una historia, un, un algo que nos van a contar y vamos a aprender mucho. Claro que sí. Perra. La maldita sea. Esta tiene que ser la enfermera, pero seguro que, que la médica tiene que estar por ahí... muy bien ella en nuestra mejor versión. El cambio puede ser duro. Tú eres col, ¿no? Pero es necesario. Escúchame, Col de pollo. Tu garito. Está hecho una mierda, mira. Mira tu gente. Este es el que más detenido. es que veo que no hay mucha salida para Oh, me veo, me veo, me veo lo que tenga que hacer. No es lo que... Queda. of <laughs> Tenéis la mayor dificultad, que tampoco es tanta, en verdad es una facilidad, lo único que pasa es que hay que cogerle el tranquillo, que es la de esquivar. difícil, fácil. Activar. A ver, Elías Porter. de los que se han hecho en décadas. Ah, pero, sea lo que sea lo que está pasando, esta podría ser la mía. Más me vale estar listo. Sentenciado en 2287, cadena perpetua sin revisión, ninguna infracción en la prisión registrada. Acceso de trabajo nivel 3, incluye sección de reciclaje nota. Modificaciones no autorizadas de almacenamiento de detectada al el depósito de lugar. lugar de nacimiento, profesión, recluso. No hay ni un solo dato de por qué estuvo ahí. Ni de por qué lo metieron o, me metieron, o lo metieron como a mí. Tened la posición. ¡No podemos! nada! ¡Hemos perdido contención! Hay que activar todas las unidades tácticas. ¡Fuego a discreción! Repito, fuego a discreción. ¿A sus órdenes? ¿Tú? ¿Cómo cojones has entrado aquí? ¿Te parece que estoy para hostias? Vale, a ver si lo entendí. Ah, te estrellas aquí. Y este sitio se va a la mierda. 5-2-1. Mírame cuando te ¿Qué vas a hacer? ¿Puedes decírmelo? No? ¿Eres diferente? ¿Eres especial? ¿Por qué te quiere vivo el alcaide? ¿Por qué te quiere vivo el alcaide? Este es mi todo tuyo. Ahí te lo comes, compa. Eh. Elías, estoy listo. Y Ferris también. ¿De qué hablas? Estaba ahí. Y esas cosas lo han matado. es más duro de lo que creía. Estoy levantando. He encontrado una sala segura más adelante. A ver qué dice el capitán Ferris. Leo Ferris. hueto y eso para bueno, un poquito de vida no me vendría mal una capsulita de vida o algo por ahí Posible contar con la red CSS de Ferronegne. Señal de red Brazo. consecuencias Aquí. ¡Venga, colega! ¡Mueve el culo! ¡Vamos ya con torres! ¿Crees que lo retendrá? Pues eso espero. ¿Qué coño son esas cosas? Da igual. Mira, tenemos que salir de aquí. ¿Me habías dicho algo de un plan? Sí. Vamos. ¿Por qué te entretienes tanto? ¿Por qué me entretengo tanto, tío? ¡Ah! eso a la reforja, úsalo para imprimir una nueva arma, eso me dará tiempo para meterme en el sistema a ver, ¿qué te traes tú? que te conoces todo esto muy bien Y una que puedas pilotar. Sé de alguien capaz de hackear la red y hacer bajar una de órbita. Lo malo es que está en la UMS máxima seguridad. Va a ser una puta locura entrar ahí. ¿Te molesta el núcleo? Sí, desde que me lo pusieron... Te puedes sacudir un poco los sesos. Tranquilo, te acostumbrarás. Está claro que conoces bien este sitio. Sí, he tenido tiempo de sobra. Bueno, al tema la UMS... Sí. ¿Vamos para allá dando un paseíto? Ojalá se pudiese, pero no va a ser tan fácil, hermano. Yo llevo aquí mucho tiempo y tú no tienes los mismos privilegios, así que tendrás que dar un rodeo. Pero seré tus ojos y oídos y te guiaré. No me dejes colgado. Yo te cuido, a no ser que conozcas a otro piloto. No, me temo que no. Yo te abro la puerta. Perfecto. No había esquivado bien la primera vez, pero. Menos mal que te deja en el punto y vigila con fuego. Esto lo está diciendo bueno, evidentemente. Eh, Transmite una doble muerte ahí. O sea, A las peleas ¿eh? muy buenas las peleas con, con los enemigos por lo menos en el, el nivel de En verde, que estábamos en amarillo ¡Ah! calipo. Bueno, a ver esto que es eh, oficina, una no oficina, pero a ver qué había aquí. Hay algo importante aquí. No, bueno, pues acceso denegado. No se puede abrir. Necesitarás credenciales de seguridad. Busca guardias muertos por la zona. Y Sin conexión. Sistema automativo. Que encuentre. No sé, o no sé dónde quiere que nos encuentre. Aquí no hay nada. Aquí hay uno. Reparaciones necesarias. Reparaciones necesarias. Señal de re Utiliza el pincho para quitarle el implante. Espera, ¿qué? No queda otra. Es la única forma de cruzar la puerta. game. Mother <laughs> Nerton Chute, vamos. ¡Ah! tenemos que ir ¿qué son esos? esos bichos son los que están convirtiendo a todo el mundo en una especie de caga, de cuajarón sanguinoliento eh, feísimo destruye familias también porque no alguno de ellos tendrá familia digo yo los vuelve a todos locos bueno una cosa una cosa muy mala este es el esto está pintado de gente muerta se ha cogido todo aquí ¿qué coña estabais haciendo aquí antes de que yo me despertara? ni que decir, tiene que... ¿dónde está la japonesita que... en el sótano de tu inmundicia puede ver una planta más abajo ¿eh? entonces estamos entrando en... es que esto esto no venía con la nave ¿eh? esta roca Creo yo, eh. creo yo. Eh. A no ser que estemos en una base ahí. Estamos en una base, sí. Pero bueno. ¿Qué propósito tenía esta base? No sé. Todavía queda gente viva. Por poco tiempo, claro. Ahora vas a echarle un vistazo a esto ya. He sentido, pero... Díganme, díganme que es difícil. Venga, díganme que el juego es difícil. No que sea malo, el juego no es malo. Pero esa queja estúpida esto que es el. donde llevaba. Bueno, aquí se ponen la gente a hacer maquetas también. lugar El ratito ese que tenía el chaval este, volaba. Tengo uno de los guantes del Capitán Ferris. Eso es un gran. A los cabrones de los les encanta. Sí, de acuerdo. Pero está bien. Sirve para un montón de cosas. Adelante, pruébalo. Lo haré. Hombre, y tanto que lo haré. Eso no hace falta ni que lo diga. a ir probando poco a poco por lo pronto fijaos qué bonito lugar ¿eh? Hombre, no me podéis decir que no es bonito es que alguien se atreve a decir que esto no es bonito está bien decorado mira, pues, por ejemplo los puertos donde tiene que estar todo con un aspecto sucio porque tiene un aspecto sucio pues no lo sé. Francamente no lo sé. Se supone que esto es el de futuro. No Y fue como te arrancaron la mano. No sabían lo que estaba pasando. Algo. Que estaba infectando a la gente antes del brote. Qué bonito. Es como una exposición de. bien tocha ¿eh? vaya tela vaya tela bueno amigos eh, no, no os estaréis quejando yo no sé si cuántos está gustando no o nos está gustando este juego a mí la verdad es que me está gustando bastante dentro de todo lo que es como si fuera el origen de, de, de space Uno, o sea, Censurando nada y por el otro lado tampoco creo, tampoco están de sí, tenemos que cargar tampoco creo que se esté censurando la corte que este el tema de lo de esquivar es difícil no lo es pues no, lo es. Y ha llorado como una niñita. Me arranca Qué bueno. ¿Veis? Aquí? aquí ya es donde el juego ya empieza a hacer juego. Ya todo lo que hemos visto antes sea un poquito tutorial. ay Dios mío la mía. bueno pues bueno nada amigos nos vemos en el siguiente programa de Toxic Game Channel voy a guardar partida por supuesto y espero que os haya gustado la verdad es que a mí me ha gustado bastante como puntos positivos pondría eh, la cantidad de secuencias eh, tanto de matar como de morir eh, hiper hiper gores hay que decirlo también destaco mucho también que está muy bien hecho bien, está hecho con un un estilo que ya os habéis dado cuenta que es muy de del dead space incluso controles y cosas que básicamente es lo mismo pero no es lo mismo ¿no? Así que amigos, eh, como dicho, nos vemos en el próximo programa de Toxic Game Channel. Hasta la próxima amigos.